Con Mauro, ¿viste? ¿Lo, ¿Lo de fotos de, foto? de, ¿En Turquía de Mauro de Bolívar con ¡Algo! las chicas? ¡Algo! ¡Algo! Con las chicas, no, no vi... No, no, eran las mujeres de, de los técnicos, las conozco. Manito, está embarazada, tu papá lo felicitaste, digo... Sí, sí, muy contenta. ¿Estás contenta por eso? Me emociona la llegada de un bebé y obviamente que se de la familia. ¿Está todo bien con tu papá, como dice acá el colega? Sí, está todo muy bien. ¿Por qué no fuiste al casamiento? ¿Por el viaje? Acá estaba en Turquía Si hubiera estado acá como... Y Sesido, ah, sí Uy Sesido Hubiera ido ¿Qué pasó con pasó y, Zaira? y Zaira? Pero tienen más preguntas Inventan muchas cosas Que la verdad que no sé Fuera del evento no pasó nada No, lo único que pasó Que fue muy gentil Él tenía un collar Y me lo dejó el otro día de regalo Pero sé que está muy bien En pareja ¿Y ¿Qué pasó con Bale? para mí ¿Qué pasó con ¿Qué pasó ¿Qué con Bale? ustedes? Estaba la que ¿Se separó, no? ahora se, se separó. No tengo nada que ver y la verdad que no me, no, me sorprendió. Te nada con con él. No te quiero volver a Dubai por negocios ya y nada. la verdad que lejos de, de lo que mí, contaron. Ver, no, Mauro, en entonces vino vino, Perú, lo logró, Perú, lo perdonaste. Perú, están juntos, te felicito. Perú, Van a detener no, la separación de bienes que estaba en marcha. Vuelve todo como no, antes. No, no, no, no, queda todo así. ¿Perdonarías a Eugenia a la China o no. Mauro es mi familia, entonces no puedo no ¿Con sí, el hombre de mi vida? Sí, es el hombre de mi vida, sí. ¿Cómo te preparas para Masterchef? Me preparo bien. Eh, bueno, hice un piloto para estar en Masterchef y nada, eso me da tranquilidad, ¿no? Que, que entré por un piloto, que, que vieron mi trabajo y bueno, nada. ¿El cambio de color de pelo a qué se debe? Se debe a una publicidad que hice, después gustó y me quedé. No es por Susana, porque ella es rubia y otra rubia no quiere. ¿no? No, no, no, no, no. para nada. La rubia volverá, porque Wanda también es rubia. vas a protagonizar? En septiembre. Arranca las grabaciones. Gracias. Gracias, Wanda. Gracias. <risa> no, no, Habla en tercera persona no, no, ya. No, no, un piloto. No, un piloto, no, un piloto. No, no, no, Wanda también es rubia. Y dijo, Wanda es rubia, así que Wanda, no, Wanda, Wanda pero, pero, perdón, toma la Pero perdón, ¿eso que tiene puesto no es una peluca? No. No, No Tiene extensiones, la hemos visto acá sin las extensiones de la peluquería. Tiene extensiones. Las imágenes pare... No, lo Ella publicita. Ella publicita. Decía que Kenny le había puesto una peluca. No, es a un lugar, sí parecía peluca. A un lugar por canjes, hace las extensiones. Kenny se las coloca. Qué está rara. La la mujer. Sí, la yo no las pago, la paga, la saca de Canje. Pero no, no. Pero Wanda eh. saca muchas cosas de canje, aunque no lo crean. Wanda es muy no, activa no, de canje no, en no, redes sociales. Sí, lo creemos. Tampoco nos vamos a comprar nosotros de los No, no, pero en el pelo no, hay que pero con los sí, bueno, El pelo yo te voy a decir, hay cosas de que... las que, que, que... Digo, sí. hay que pagar. Hay ciertas cosas bueno, que, digo... Acordate cuando vino con todas el Si te vas a las pinchar todas esas cosas, cosas no. que ahora te ves cada claro. desfigurada, Ay, que vos decís, pues claro. eso fue gratis. No, de hecho, ahora que dicen, me acuerdo que en Turquía tenía otro que lo arrobaba sí, también, que, lo arroba. que no era canjo descuento, pero que le... le era una extensiones. Las extensiones. Pero para el quiero preguntar, sí. eh, ella entró por un piloto o por un, un casting, ahora sí, Un, casting, casting, sábana, casting, ¿no? un casting, lo que pasa es que le, lo que le contaron a Wanda, Wanda lo graba hace, ponele un mes. Un día lunes la llaman y hace un, un piloto, sí. un casting. En realidad le dicen un casting a un piloto porque ella graba algo previo para mostrar a la Telefe. La verdad claro. es que gusta mucho lo que hace Wanda. Claro. Que el, el, conductor... el piloto se hace, hace cuando ya estás casi por Por eso digo, pero un, ¿qué ¿Qué pero un, ¿qué hace ¿Qué ¿Por qué así que hace? gustó tanto? No, eh, a mí me dijeron de de lo contrario. Bueno, yo te a mí digo lo, que, que, no está lo que. Yo sé. No, no está gustando ahora. Ah, Pero lo el piloto lo, el gustó para avanzar. ¿Cómo no, no está gustando mí, ahora que ya la contrataron? No, a ver, bueno, lo para. que me dicen es, perdón, me está corristo, costando. no es que no guste, exactamente, se están haciendo muy largas las grabaciones, claro, está complicando se equivoca mucho. un poco porque hay mucho time code, o sea hay mucho Mucha cosita que tiene que entrar justo ahí, sí. los tiempos de la cocina tiene ¿tiene la edición, tiene ¿no? y Tiene no mucha edición, ¿no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene la frescura de ella, que realmente les gusta mucho cuando se acerca sí. a los participantes, si está en la cocina, pero después la, la contra, es un poco para lo que decía Maite, es, es que no, que tienen que editar mucho, tienen que cortar mucho, a porque mí, ella se traba mucho. Para la pantalla me gusta más rubia. Sí, puede ser. pero la promo que yo vi, viste. Está morocha. Igual no sé. a la casa de Gran Hermano. Hoy Ella, entra a la me lo casa gran de hermana. la producción sí, de telefe sí, que hoy entra sí, a la casa sí, del hermano para promocionar un poco obviamente lo que va Master a ser el chef. lunes qué bien el que trabaja telefe en ese momento es, es este Retro. juro. acá me tendría que venir a dar un beso eh, Tomás de eh, perdón va a venir me dijo sí va a venir a dar un beso. antes Cerca. ¿No? Claro <risa> Que cruce Y siga claro, y digo, cerca, decir, Por sí, sí, eso no. porque Digo, acá no tenemos que nutrir nosotros Nosotros mismos claro. escúchame Mirá entonces ¿Qué producción? te dicen? Con respecto a Wanda de esta semana de las grabaciones Que como cuenta Maite Que le cuesta un poco Exacto. Wanda bien O sea Le cuesta un poquitito se traba con las palabras, pero está graciosa. Que no tiene Hace preguntas tipo, ¿por qué tantos huevos? Y es porque la receta lleva todos esos huevos. Ay, no, no me cuentes. Queda eso. gracioso que ella no sepa de cocina. bueno Pero no era que no nos vendía ella que cocinaba todo el tiempo en la casa. Exacto. Tuvía la foto. Todo mentira. Chicos, lo de Wanda Lara, si, si te dice Wanda Nara que es de día, salía afuera de la este cierto. De noche. Ay, ¿Y vieron, sí. Que, sí. Y vieron sí. que se peleó con no, elegante? ¿Vieron que le cortó? Le cortó el rostro elegante Sí. Eso para mí, es un, para mí es un indicio que vuelve con Icardi definitivamente. Bueno, le puso, está, le, le acaba de Keita, un, denme bola. No, le acaba de publicar un posteo a Mauro Icardi ¿no? ayer mm. poniendo Los extraños subió una foto. Sí. ¿Poniendo está bien dicho? Sí. P ah, bueno, puso... <risa> escucha, <raro>. Perdón, <risa> no. escuchen, pero también es ahora que ya consiguió todo lo que quería. Porque claro. parece que el objetivo que más demostrar. importante de ella era... Llegar a la pantalla de Telefe como conductora, porque nos venía mintiendo que iba a conducir en Italia Exacto. todo y nunca no sucedía. O sea, en este caso se dio. ¿Ahora ya no lo necesita elegante? Ya está. Ya, no, no, lo que ya quiso. está ahora era Me parece que, que Ahora. Era conducir. Que... No. No para mí no era para darle celos a Ricardi también. Discúlpenme y no es para tirarla menos porque para criticarla bien criticada sí. te vamos a ver eh, cuando empiece el lunes te, el, el, el, claro, Marte después te el martes te destruimos pero me parece que ahora todo depende solo de ella porque digo la gente de telefe es excelente los técnicos directores productores ta ta ta no, ta, ta el no no, no no y te sumo algo de información a ayer sumaron a la grabación para sumar un poco más oh, de cosas divertidas y, ¿A quién? y que ¿Para una especie la... de apoyo exactamente Ayurita. a Candela Betrano, Leti Siciliani, no, un de gente. El Mono de Capanga, Paulo Cablan, <risa> Belu Lucio, Sofi Pachano, Peren, Malena Gisbur, estuvieron no, presentes, no, no. ayudando, sex. claro, los ex Masterchef, Vos ayudando podés. a los participantes a limpiar y hacer algunas cosas más. ¡Oh! No o sea, obviamente tenían como que seguir las reglas y no podían ayudarlos más que en el eso, plato. pero me contaban que buscaron sumarles todos estos participantes. figuras. Sí, sí, sí todos Por eso digo, es un montón eh, lo que le ponen. Para eh, que ese bueno, que un No se nos tenía. Perdón, a Del Pero, ¿Qué? pero, para, porque una cosa es. Sí, eso es. Porque hay, me cansa cuando es quieren que hacer todo divertido no es todo divertido no, la claro. televisión no tiene que hacer todo divertido eso es un formato que tienen que cocinar sí. Exacto. no deberían hacer eso, no, eso entonces es, me parece que vos dijiste algo de agilizar porque, igual, porque está como tan, tan como lento los participantes no, lento. no están buscando me, me decían, dinámica claro, en la grabación darle un poco más de dinámica sumaron de invitados a estos participantes lo que pasa es que Del Moro produce de otros masterchefs están potenciando Del Moro, también porque, eh, a ver él ah, tiene un no. timing televisivo tiene un claro. timing de experiencia. De, no, sí, sí. claro pero, sí, pero, Del Moro es un conductor Hizo todo el caminito, conduce de los 18 claro, años. Javi, o sea, claro. tú a MAS, es que, lo que está produciendo, está viene, produciendo Gran Hermano. Vienen un éxito, claro. vienen de 25 puntos de rating. Me parece bueno, que el también hay tiempo que le va a dar un programa para. que está empezando. Ya el, hablamos de dos cosas challenge distintas. venía, tuvo a Gran Hermano y no fue el éxito puntos. que esperaba. También, ¿eh? Pero por eso digo, hay que es potenciar Marley. este producto, por eso cuando hoy entra a la casa, entran los tres chefs a la sí, casa. Sí, pero hay algo que lo que dice Tauro que tiene que ver con el timing. Hay algo que se llama timing televisivo, que tiene que ver con una dinámica a la hora de conducir y quizás eh, con la poca experiencia que tiene de eso se, también es, se va digo, agarrar, se, adquiere, se, adquiere se adquiere con el tiempo claro, digo, claro. todos los que empezamos bueno digo, pero en cuando no empezás con un programa en el prime time de telefe Igual. Empezás bueno, con un programa bueno más, ella más hizo más quita, la máscara para Nancy tampoco sí, no, pero sabrían, pero no, no era no era, era panelista no era bien no mi panelista va a quedar bien porque está bien está graciosa el tema es que va a ser muy editado editados todos somos brillantes claro bueno editado pero bueno después hablame de la nota de presentación era pura edición